Hola, soy Pedro Sancho, de Almenara, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué efecto ejerce Prevan Plus para el control de tetránicos ústicae y el tetránicos elcítricos Se han hecho pruebas en estas dos plagas, obteniendo un buen resultado con el siguiente tratamiento. Abamectina, del 1,8 a 0,4 litros por mil, más esitiazos, del 25,87% al 0,06 litros por mil, y Prevan Plus a un litro y medio por mil que demuestran una gran efectividad tanto con el Eutratinicus como el Tretanichus Urticae, obteniendo una eficacia de en torno del 90%. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.